¡Hola a todos, a todas! bienvenidos ¡Hola! <risa> Acá estamos, vos que gracias, celebrando que hay sol que llovió un poco. Estamos un poco raros de internet. Tenemos internet, no tenemos internet, tenemos internet, no está tenemos inestable. internet. Está inestable, como, está como el viento. Cuando cae el viento en el Puyen, el internet es como que se va volando con el viento. También. Llega y se va con el viento Todo gracias al viento Y justo hoy, que es un día así de, de una tecnología eh, tan inestable <ríe> Justo nos toca hablar de, de esto también, ¿no? De tecnologías apropiadas, dijimos en un momento O más a escala humana eh, ponernos creativos, ser inventivos ¿Qué significa? Y también eh, vamos a estar un poco eh, hablando de la cultura maker Maker sería como la cultura que hace, ¿no? O la creadora, algo así. Eh, a lo que voy es como esta actitud como de, de hacer las cosas, ¿no? Hacerlo uno mismo, hacerla con sus manos. Desarmarlo uno mismo puede ser también. Desarmar. Ahí adentro también, por supuesto, tenemos el reciclaje. Y bueno, también vamos a estar en un ratito, porque tengo una introducción recopada para compartir de este librazo, a ver si se enfoca, sí, por pero supuesto, vale. todos o oh, una mayoría lo conoce, eh, a mí me llegó más, a, más, más hace poco, más de grande quiero decir, esto yo nunca lo leí en la escuela ni nada de eso, pero esto es casi como una guía sobre la resiliencia, esta experiencia aparte contada, a mí me hace acordar mucho también a Foucault, esto de que vos lees, una, una experiencia, un relato, y ese relato te llega como si fuese casi una información, eh, una experiencia directa. Eh, es como estar ahí con él. Y voy a hacer esta introducción y después tenemos un invitado, que es eh, Mauricio. Él, nos va, él es un ingeniero, es un inventor, eh, está dando unos cursos muy copados sobre eso. Eh, también comparte un pequeño libro que hizo él. Eh, en donde se mezcla conceptos de permacultura y también los mezcla con conceptos más de, del pensamiento, ¿no? Como de esto de ponerse más sistémico o cómo crear algo a la hora que nosotros queremos hacer algo, crear una herramienta, crear un invento. Cómo abordarlo. Bueno, de eso vamos a hablar después, ¿verdad? Pronto. ¿Te, te parece que leo un poquito? Tengo una selección de algo que va a ser introducción a esto. Eh... Bueno, él es como que empieza a contar sobre, en esta parte que yo voy a leer, empieza a contar sobre las casas, cómo eran las casas eh, de aquellos que que bueno, que recién ocupaban un terreno. Y, y, y él, él las nombra como casas que, que podían hasta casi crecer, como que la gente podía desarmar y con un par de troncos nomás, ya si la familia crecía o había algún movimiento familiar, eso se adaptaba que mucho después vino en Inglaterra esta cosa de la casa lujosa. Y él dice, nuestros antepasados revelaron una cuota de prudencia, como si el principio de su trabajo fuera la satisfacción de sus necesidades más primarias. Y ahora se pregunta él, cuando pienso en poseer una de esas casas tan lujosas, me he disuado, porque creo que el país, dice él, no se ha adaptado todavía a la cultura humana, y nos veremos obligados a cortar nuestro pan espiritual en rodajas aún más finas de la que lo cortaron nuestros antepasados. como Si yo quiero ese lujo, dice él, en realidad yo me disuado de esa idea porque lo que más me interesa es esta cultura humana que él le llama, pero una cultura humana quiso decir también, ¿no? Como esto, una escala, ¿no? Yo lo entiendo como una escala humana. Y dice, no se trata de renunciar a los adornos arquitectónicos, ni aún en los periodos más duros. Pero adornemos primero nuestra casa de belleza en lo que nos afecta íntimamente como el caparazón al molusco. Y de ese modo no nos sentiremos agobiados por ella. Qué interesante, ¿no? Es súper inspirador. Después él dice que... Mmm, aunque no hemos degenerado tanto como para poder vivir en una cueva o en una carpa o usar pieles para vestir, en verdad es mejor aceptar los beneficios que esta industria y el ingenio humano nos ofrecen, aunque los hayamos adquirido a costos tan elevados. En una comunidad como la nuestra, los tablones y las bardas, la cal y los ladrillos son más baratos en ese momento. Y más fáciles de conseguir que las cuevas adecuadas, que los troncos de buena medida y hasta las piedras planas o la arcilla que fragua. Qué hermoso con lo que compara ladrillos, ¿no? Y esto que se puede conseguir y lo que se puede comprar. Adaptarse también, ¿no? O sea, hay una industria y hay un ingenio que entrega cosas de la modernidad. Siempre hay una modernidad y una tecnología nueva. Pero bueno, ahí es donde uno tiene que pensar y hacer relación entre... Uso esto, que por más que tenga un costo elevado, que hasta puede ser un costo elevado energético. Eh, lo tomo porque de alguna manera me está ayudando a, desen, a, a abrir o desencadenar otra cosa. O realmente tomo la piedra porque estaba la piedra ahí. O tomo la cueva porque estaba la cueva ahí. Digamos... Eh, romper una, una montaña para hacer una cueva, por supuesto, no, no, no tiene relación. A eso, a eso voy, ¿no? Como poder agarrar el recurso que está al alcance de la mano. Y él lo dice esto. Él dice, con más ingenio podríamos servirnos de esos materiales y hacernos más ricos eh, eh, que, que claro, que, que queriendo hacer cosas que todavía como cultura humana no, nadie entendía, digamos, él lo que hace es un experimento, esto de irse, ¿no? él se va al bosque. Y voy a terminar con el relato de él cuando apenas empieza él a, a, con, esta, con este experimento permacultural, eh, él dice, a finales de 1845, pedí prestado un hacha y me dirigí a los bosques que están próximos a la laguna de Walden, o Balden, a un lugar que era inmediato a la construcción de mi cabaña y empecé a talar algunos pinos blancos que tenían gran altura. Es difícil empezar algo sin pedir prestado, pero debe ser esta la forma más generosa de participación del prójimo en una empresa o en un, en un acto, ¿no? El dueño del hacha me dijo Cuando me la entregó Que era su niña mimada Pero se la devolví todavía Más afilada que cuando me la dio Impresionante A mí me encanta esta parte Yo A todos los que me hablan de este libro <risa> Les digo esta parte porque Además de que es un libro que mmm, Me siento muy identificado eh, Por los pasos lo... él, él es un cultivador de habas Yo también Entonces como que me siento muy identificado eh, esto, ¿no? De, de, de, es difícil empezar algo sin pedir prestado, o sea, en nuestra experiencia nos pasó, ¿no? Inclusive se pide prestado una data, muchas veces, ¿no? Me tomo, eh, tomo esto que sé y en el camino lo transformo, lo adapto a mi ecosistema o a Me mi cuerpo, encanta, ¿no? es, es, para mí es hermoso y esta, esta relación con, con un vecino de pronto, ¿no? Esta relación con el otro que está al lado tuyo, que está próximo. Y que de pronto un hacha, ¿no? Uno dice un hacha, que pero bueno, el hacha, che, cuida bien el hacha, porque el hacha es algo muy importante para cuidar las cosas, ¿no? Cuando, se, cuando te prestan las cosas, cuidarlas y encima devolverlas en mejores condiciones del que las recibió, lo dice él. Y esa es una línea permacultural que es imprescindible. Cuando voy a un terreno o cuando voy a armar una casa o cuando voy a un lote o al campo... Yo ese lugar lo voy a ocupar, pero lo voy a dejar en mejores condiciones de lo que lo recibí. Entonces sí o sí estás viviendo una cultura de la restauración. Sí o sí, como ser humano, si cada cosa que nosotros agarramos la devolvemos en mejores condiciones de las que las recibimos, estamos siendo regeneradores. Muchas veces tiene que, que ver con... Eso que me prestan, conseguirlo como mío, no, no como, como esto testado. que es del otro. <ríe> sí. eh, poder hacerse dueño de las cosas desde este lugar de autocuidado. Cuidarlo como si fuera de uno, como si fuera mío, de mi cuerpo. También tienen que ver con eso. Como apropiarse de las cosas sin necesidad de que la apropiarse sea un adueñarse. O sea, sí, apropiarse necesitar. es hacerlo parte de uno y, y cuidarlo tanto. Bueno, en, en los voluntariados tenemos muy, muchas experiencias de este tipo, ¿no? Buenas, digo, en donde esto se charla y donde esto se trata como de construir entre todos. Creo que una de las, de las preguntas o... o o, o convivencias que se dan más seguidos cuando se empiezan los bancales nuevos de huerta, mm. en donde nosotros, al haber vivido acá como familia pionera, digamos, tenemos eh, un sistema o una vivencia de saber cómo es más efectivo, más es súper valioso todas las personas que pueden llegar acá. Y se imaginan dónde van las lechugas, dónde van las cua, las caléndulas, ah, qué lindo que sería, no sé qué por ahí. Entonces desde nuestro lugar también eh, tenemos súper la puerta abierta para, para recibir ideas de diseño, que, que es parte de lo que nos trae Porque esta charla. Porque una vivencia calder. es un diseño, ¿no? Tal cual. Mm. Eh, esto de me puedo imaginar qué bello quedarían estas lechugas debajo del ciruelo, en realidad no está más que guiando un diseño. Y, y esta es como eh, re valioso, que siento que tiene que ver también como re línea como con la comunidad maker, este poder tomar una data, una idea, a, eh, vivirla, transformarla de sentido y volverla a, a ofrecer en algún punto, tanto para mí como para otro... A mí, el voluntario, el maker, que, que quiera tomar eso que yo pude transformar Que no es más que un gran colectivo cargado de vivencias Colectivo, bolsa, traje... Sí, es cierto que pasa mucho eso, que, que bueno, el voluntario llega y quiere saber cómo se hace Y este es un lugar en donde no, no hay alguien que te dice cómo se hace eh, Sino que preguntamos, bueno, ¿cómo lo harías? Entonces a partir de ese cómo lo harías, surgen un montón de, co de, de cosas, de información, como dijo Rocío, que se va, es lo que va armando y va transformando al fin y al cabo eso que se tiene que hacer o esa problemática que hay que resolver. Y con las herramientas pasa un montón, que mm. también eh, se transforman en el lenguaje del cuerpo, ¿no? Eh, si tomamos el ejemplo del hacha o de la pata de gallina, por ejemplo, la pata de gallina es una herramienta como de jardín de mano, que tiene un mango en relación a mi el mano, rastrillo. Así. Claro, que es como un rastrillo de un lado. La pata de, de gallina. La pata de gallina. De un lado tiene así y del otro es recto y es increíble tanto para deshullar como para cosechar topinambur, como yo me fui dando cuenta en las revistas de Easy, y todas esas cosas que no la uso como es que realmente como que no tiene la una recortamos tiene una manera de usarse y uno la como Re que recortamos la, y pegamos la usa de otra forma entonces eh, Siento que, no sé, con herramientas más grandes también super pasa, que nosotros tenemos diferencias de cuerpo okay. abismal. Entonces la manera de habitar la herramienta hace que uno las use de una determinada forma. Y eso también hace como la vivencia de la herramienta. Me En Castanino, sí. haciendo una consulta. Bueno, a ver, eh, Mauri, si estás ahí me gustaría que, que te sumes. Por lo que tengo entendido, me tenés que hacer una solicitud... De video, a ver si yo te la puedo mandar. Sí, yo voy a poner uno, uno. Me encantó esta introducción, muy bueno. Hoy hablamos un montón también, ¿no? Previo a esto. Eh, aprendí a invitar, qué bueno. <risa> y hablamos de la herramienta, cómo se transforma, ¿no? También. Mm. Eh, qué bueno Buenas, ¿cómo andan? ¿Cómo, ¿Cómo, va, Mauri? ¿Cómo andan, chiques? ¿Todo bien? Muy bien, ¿escuchaste la introducción que hicimos? Por supuesto, por supuesto, increíble sí. ¿Se, se, ¿Se me escucha ahí? Sí, Super, perfecto, perfecto, sí, sí. Bárbaro. Bueno, Super, bueno, me encantó la introducción e Incluso, bueno, estuve tomando unos apuntes Que quería charlar ahora sobre, sobre esto del Maker Y y del mundo maker, el diseño también, y la introducción justo que habían hecho ustedes. Me pareció fantástica. Bueno, gracias en principio, ¿no? Por invitarme a, a la casa de ustedes, ¿no? Ahí en el sur, eh, a su proyecto, a su, a su lugar, a su comunidad, inicio de comunidad, eh, común, unidad, ¿no? como estas dos palabras Exacto. que me, me interesan. Y bueno, si, si quieren, les cuento un poco, lo que, me gustaría un poco de qué se que trata. Presente, esto. Dale, que te presentes, bueno, como para dar un marco más o menos, eh, yo te conozco, digamos, eh, primero te conocí como profesor casi, digamos, yo he visto tu, tus clases estudiando en Gaia. Y, y bueno, ahora estamos como, como charlando mucho, intercambiando muchas ideas, eh, también estás dando un curso, entonces eso también nos relaciona. Contale un poco a la gente que está ahora conectada eh, de qué se trata todo. Lo que me rodea. Eh, bueno, un poco la palabra maker eh, está relacionada con... make es hacer en inglés. La verdad es que me... Tomo la palabra... Eh, porque es cómoda, porque no tiene género, eh, y, pero dentro de, del movimiento Maker podemos encontrar gente de los oficios, carpinteros, metalúrgicos, herreros, herreras... Eh, gente que le gusta crear cosas, cerámica, eh, bueno, tenemos también textiles ahí con, eh, con lo de Rocío, eh, que estuve viendo ahí, después te voy a contar, me encantó el video que me pasaste, está buenísimo el, el producto y me, me encantó, después voy a hablar un poquitín sobre eso, si me dejan, si me permiten. Entonces todo este grupo de gente que hace cosas, les gusta hacer cosas, siempre que tenemos una una necesidad lo resolvemos, intentamos resolverlo con un producto. Eh, otros intentan resolver con una, eh, no sé, con algo social, otro con la comunicación, otro... Bueno, nosotros enseguida, che, y si hacemos esta herramienta... <risa> eh, otro por ahí dice, no, y si, y si hago un, eh, no sé, una relación y construyo una relación con alguien que tenga esta herramienta y hago un intercambio y se lo pido, y entra en, un, en otro rubro. Nosotros enseguida tendemos como a hacer, a cortar, pegar, como dijiste, Marian, también, a acomodar. Bueno, en fin. Dentro de eso yo soy diseñador industrial de profesión. Eh, de, de, digamos... De chico siempre fui maker de alma, eh, siempre hice cositas, cosas con motorcitos, con, con, siempre con, con tornillos, con, pedía herramientas para mis cumpleaños, bueno. Siempre eso de grande la carrera que me representó cuando, cuando me vine a estudiar acá a La Plata, de donde vivo hoy con mi familia, era el diseño industrial. Eh, pero bueno, después la, la, las cuestiones de la vida me fue llevando por el lado de la industria, y había una cosa ahí que siempre estuvo desde chiquito eh, que siempre yo veía que había algo extraño en mi común unidad en mi comunidad <risa> eh, algo extraño, algo que no me resonaba eh, y bueno, desmadejando todo esto en un momento llegó a la permacultura eh, en Ecovilla Gaia donde hoy doy un curso de diseño de productos entonces eh, yo veo que hay una... Así, para hacerla corta, veo que hay una construcción social y un orden natural. Cuando nuestra construcción social va, tiene los mismos intereses o la misma manera de manejarse que el orden natural, tenemos sociedades que permanecen en el tiempo, sociedades permaculturales. En la sociedad que yo nací, entiendo que el orden natural va por un lado y la construcción social va por otro. El claro. diseño industrial, entonces, es, es eh, una disciplina que se creó para hacerle la vida mejor a las personas, para dar, brindarle más calidad de vida. Y con los movimientos sociales y de vida que ten, estamos teniendo, en muchos casos, el diseño industrial apoya a una industria que se aleja de este orden natural. Entonces, bueno, yo lo que hago es poner todas las, las herramientas que conocí en toda mi vida, como docente, como, como estudiante, como diseñador, eh, al servicio de la permacultura y al servicio de la gente que quiere ir, eh, ser sustentable, que quiere poder empezar a, a trabajar a una escala humana, que quiere empezar a que sus objetos y productos y las cosas que lo rodean, ¿no? Las, las claro. cosas vivas que nos rodean que a veces no, eh, no le damos ese valor de, de si, no, si bien no tienen una vida biológica, pero tienen una, una permanencia con nosotros. Y ese mate se hace parte de tu vida, ¿no? Y se hace vivo en algún punto, en el sentido de que uno lo, se empieza a relacionar. Eh, con Sabés eso? que te voy a interrumpir con una observación Mientras pasa la nube, buenísimo, porque me estaba pegando el sol, viste Se <risa> <risa> <risa> eh, ahí <risa> Pero vino la nube, ya está, estamos salvados. Eh, el otro día hubo una charla también con Juan Arroyo Que es un economista Y, y pasa exactamente lo mismo Es como si la economía hubiese, eh, estaba fuera del orden natural es cuando las cosas eh, se desequilibran incluso, ¿no? Claro. Entonces, eh, te escucho hablar, decir eso, y digo, claro, en realidad todo en todos los aspectos humanos hay como una diferenciación con, con, con el orden natural de las cosas. Eh, mirá, yo ca caí en esta cuenta... Eh... Por ejemplo, ahí tenemos la dualidad sol-sombra, de aquel lado, <risa> que está súper intensa. Es un placer, es un placer. Pero me encanta porque se los ve súper iluminados, la verdad, tomo uh. ese, ese costado. Eh, y estoy calentito. <risa> sí. Eh, yo caí en la cuenta de todo esto en un momento que estaba en un curso de, de geometría, sagrada, con un pibe que era un yogui muy jovencito, y me dice, la economía no va bien porque está fuera de geometría sagrada. ¡Fa! Yo dije, listo, me mató, ¿y ahora qué hago? Entonces empecé a... <risa> Empecé a estudiar geometría sagrada qué sé yo, empecé a descubrir y bueno, cuando uno se pone a trabajar con, con figuras de geometría, que bueno, es, es parte también del diseño, ¿no? del diseño de objetos y el del, del hacer. Uno construye una mente que se va adecuando a armar figuras en tres dimensiones. Eh, uno la ve en el papel pero la tiene que imaginar en tres dimensiones porque en algún momento se va a fabricar. Y sea algo sencillo como un destornillador o como una herramienta muy específica, eh, como decía Rocío recién, la de la, la, de la uña de, de gallina. La pata de gallina. Pata de gallina, ahí está. Eh, entonces se tiene que acostumbrar a eso. Eh, y bueno, ahí empieza, empieza a entrar un poco que poner el diseño y poner el saber hacer, el saber cómo. Eh, al servicio de proyectos o de personas que quieran eh, acercarse al orden natural. Y, y ahí viene lo de la permacultura, la mirada energética. Como eh, si yo estoy invirtiendo una energía enorme para generar esto, es lógico que en algún momento... Esa energía, porque hoy, bueno, estamos con lo del petróleo y todo lo que quieran, pero el petróleo se está terminando, etcétera, etcétera, todo lo que ya sabemos. Entonces, en algún momento, sí o sí, como es cíclico, la, el, el, las construcciones sociales sí o sí tienen que volver a acercarse al orden natural. Y entonces, es este el momento en el que las personas empecemos a tomar el poder y decir, bueno, yo, yo también puedo diseñarme mi propio vaso. No va a ser tal vez de vidrio, pero por ahí es de cerámica. Y está buenísimo también, ojo, eh, que tiene otras características. Y ahí con eso voy un poquito de empoderamiento, eh, escala humana, eh, regenerativo. Eh, y voy a hacer un encadenamiento muy sencillo de lo que leíste, que me pareció estupendo, estupendo, la verdad. Empezó hablando de las casas desmontables. Entonces yo ahí pongo eh, una cosa que estudia el diseño, es modularidad. ¿Cuáles son los espacios que necesitamos modulares para, para qué? La, para a poder hacer un producto desarmable. ¿Por qué el producto puede, en algunos casos estaría bueno que sea desarmable? Y porque puedo configurarlo de diferentes maneras con el mismo gasto energético. Imaginemos, no sé, imaginemos no eh, un vehículo tracción a sangre, una bicicleta, que en un momento puedo poner un asientito atrás, pero en otro momento puedo ponerle una cajita. Si ese asientito no se puede desmontar, nunca voy a poder ponerle esa cajita. Entonces, ha, habló de modularidad, habló de desmontable, esto hace un, un punto y enfoca y trae justito, fácil de reparar. Eh, estamos hablando de qué es modular, de qué es desmontable, bueno, importantísimo, fácil de reparar, no es lo que sucede, me pasa algo y, y eso no, lo hablábamos no. la vez pasada en privado lo de la obsolescencia programada, bueno, nos están diseñando sí. productos para que se nos rompan en dos años y tengamos que comprar todo un producto entero, porque las piezas no son intercambiables, no solo que no son intercambiables, sino que son imposibles de fabricar por una tecnología sencilla, entonces, bueno, ahí tenemos, fácil reparar, y esto, bueno, lo de la obsolescencia programada hace un enroque con duradero, cuánto nos duran los productos. Eh, entonces, ahí eh, pongo un poquito lo de ergonomía, que lo hablamos también eh, la vez pasada, que era, eh, bueno, el producto que sea para mí, mi esposa es bajita, muy bajita, no le queda nada, o sea, la silla le queda alta, la mesa le queda baja, el otro, la mesada, eh, al punto de que ella no, no le es cómodo cocinar en la mesada y tiene que cocinar en la mesa, que es más bajita, o sea, hacer amasar y esas Vamos cosas. Vamos a hacerle amigas, cocinaríamos <risa> en la mismo. misma mesa. Sí, sí, sí. Acá hay medidas, eh, hemos explorado medidas en las que le queda bien a un muy alto como yo y a una bajita como Rocío. Claro, ese tipo de cosas. Maneras o... diferentes de hacer las cosas también. Quizás yo, por ejemplo, en vez, como no tengo tanta fuerza, hago cosas que tienen mecanismos más como que necesitan, como más vuelta, digamos, más que pum, la fuerza directa. Claro. Y, y eso también es en relación al cuerpo, re. Me encanta. Y... La parte de ergonomía, te digo que es una de las cosas que, que más me maravilló de tus clases lo que más me entró y más me quedó, ¿viste? Cuando me acuerdo de, de tus clases, me acuerdo de eso, porque es lo que dije, claro, la observación del objeto y cómo calza en la mano, cómo lo agarro, qué pasa cuando lo golpeo, ¿no? Digo esto porque el mango del hacha es algo que se me rompe mucho y siempre intento fabricarla, no me sale bien todavía. Pero bueno, es como esto, ¿no? Explorar este, este lugar del diseño de la cosa es asombroso. Sí, al fin y al cabo viene siendo eh, la industria, eh, la industria a, a nosotros como formados en universidad y trabajadores de la industria, en realidad, para lo que está preparada la carrera de diseño industrial, o que estuvo preparada, hoy por suerte hay muchísimas vertientes, y está buenísimo, eh, de, pero está preparada para, hacer, eh, para que aumentar la tasa de utilidad de la empresa. O sea, que cada vez gane más la empresa. Entonces yo saco eso y pongo en el centro al ser humano. Y digo, no, en realidad el centro para lo que trabajo es para mejorar la, vi, la vida de, de, de la persona. Y como es, como es tan vago esto que te puedo decir, entonces me parece re importante y lo que uso es la permacultura. O más que uso, intento tener lo más complejo de la per permacultura, que es una visión permacultural, y transmitir una claro, visión es un permacultural. Es eh, como, como, como si una empresa estuviese preparada para, para, para, para que el producto ayude solo a, a ese núcleo, solo a la empresa, y no a la cultura urma, ur humana, no la cultura humana que lo nombra acá en el libro como... Tipo, lo, lo primario para la cultura humana es de que la herramienta sea reparable, por ejemplo, ¿no? Que es algo que nos quitó la industria, no sé en qué momento habrá sido, pero yo siento como que antes se hacían los autos, se hacían las bicicletas, se hacían las herramientas, todo para que dure muchísimos años, porque la gente compraba eso. Bueno, comprabas un producto de se rompía, De hecho, sí, tenías fama. También cambia el consumidor. Sí, a partir de la, de la crisis del 30 en Estados Unidos eh, se descubre que los productos duraban, eran demasiado buenos. <risa> Entonces ahí empieza todo un movimiento que hoy estamos viviendo eso. Eh, pero bueno, en realidad eh, esto de todo este encadenamiento eh, puede llevarnos a, a la palabra apropiado también, ¿no? ¿Cuáles son los objetos apropiados? para nuestra vida, para nuestra manera de vivir. La figura del diseño, lo que yo enseño es cómo ir eh, jugando con todas estas patrones, porque armar, diseñar un producto es configurar, es como hay múltiples, bueno, es, es como en permacultura eh, generar un ecosistema. Es un, un pequeño ecosistema en el cual ahí va a convivir la, fun, la función, que ahí quería contar, o, o contarte Rocío, que estuve viendo el video, me pareció espectacular eh, esto de... de de la funcionalidad de tus vestidos o de tu, de tu ropa, en donde vos mostrás cómo puede cambiar, cómo podés utilizarlo de otra manera, cómo de repente, se me, imagi me imaginaba yo, uno viene caminando y necesita recolectar algunas manzanas y lo cambia y lo pone así, y en otro momento no. Entonces esto que trae la permacultura que dentro de, lo, de, de, de los principios de diseño trabaja con... con aplicar diferentes funciones, ¿verdad? Eh, o incluir diferentes funciones en los productos eh, bueno, lo que hablábamos modularidad, reparación, ergonomía durabilidad, eh, costo en fin, son un... y otra cosa es belleza porque tus, tus, eh, tu ropa es súper bella también entonces la forma también debe ser tenido en cuenta, porque la forma y la estética y el cuidado que se pone en eso es estar dentro del orden natural, porque la naturaleza es armónica y bella de por sí. Cuando nos, yo diseño un producto feo, me alejo del orden natural. Aunque... es, es, es cierto, me estoy yendo. Eh, porque mi, mi, mi, ¿Por qué? Es, es sencillo, porque yo tengo un aparato perceptivo que eh, lee armonías y por ahí se mueve. ¿Sí? Donde se rompe esa armonía, algo que me choca, ¿no? Y que eso está trabajando directamente en mi inconsciente, en mi psiquis, en mi manera de habitar. Si yo habito todo el tiempo con productos... Eh, que se alejan del orden natural, bueno, me está causando, me estoy alejando de la naturaleza. A ver, esto no quiere decir que sea algo súper complejo de nada, sino yo lo que traigo es, bueno, nombrar y poner, poner a la charla, ponerlo en el tapete, ahí en la, en, la, en, la, en la discusión también, porque ese es uno de los puntos importantes que he visto, eh, a trabajar, ¿no? que yo veo a trabajar fuertemente eh, esto de, de que los productos también sean armónicos eh, cuando uno suele ver, por ejemplo, artesanos de, que, que trabajan bien o de mucho tiempo eh, va a, a ver que sus productos están cerca de la proporción áurea eh, son, son, son, son bellos, son, uno lo detecta como armonía entonces, bueno, eso también es parte, ¿no?, del diseño. Eh, a nosotros como sociedad occidental nos llega, nos ha llegado mucho la parte eso de belleza, estética y qué sé yo, eh, porque es lo que vende el mercado en general, lo que se vende sí, en total... otros países. Perdón que te ¿Cómo? interrumpa, pero pensaba, ¿no? cuando dijiste belleza y luego dijiste armonía, ¿no? Como que lo enlazaste con armonía, es como que uno ahí dice, sí, es verdad, lo bello es armónico. Eh, que la armonía tiene distintas formas, no es que haya una uh -huh. forma de armonía, pero es armónico. Eh, y a veces se nos olvida qué es lo bello. Uno dice, esto es bello, esto es feo, pero uno es muy difícil decir, pero qué tiene de feo, o qué tiene de bello, uno le busca también la armonía a veces, ¿no? Eh, pero claro, cuando lo dijiste vos y lo dijiste así Es como que me bajó mucho esa, esa información de cómo la belleza es armonía Y de ahí es que es orden natural Claro, sí, el, eh, la belleza también se liga mucho eh, A ver, me gusta hablar de armonía, de qué se interpreta como armónico eh, Generalmente, como es armónico Está dentro del orden natural. Como está dentro del orden natural, es fácilmente usable por una persona que está dentro del orden natural. <ríe> entonces, si vos vas a tener eh, eh, un cuerpo biológico que está diseñado por la naturaleza a través de prueba y error durante miles de millones de años, entonces ese cuerpo biológico, si, con, si vos continúas diseñando ciertos patrones, eh, que, que son afín después cuando lo vayas a usar es como es como una extensión de tu cuerpo ahora claro. tenemos y ahí eso ahora podemos entrar en una cosa más profunda que es redefinición de un montón de productos por ejemplo la silla eh, la silla desde el diseño industrial se considera como el producto más difícil de lograr y el, pero la silla en realidad es un destructor de columnas a un nivel más profundo, digamos, porque las sociedades que permanecieron se han sentado en el suelo y tienen una flexibilidad de columna que nosotros no tenemos. Ahora, estamos acá y vinimos a experimentar a este momento, entonces, bueno, también hay que empezar a integrar cosas, integrar, integrar, más que eh, segregar pero sí tener, bueno, ese es otro de los, de los principios de la permacultura, entonces bueno, tengo esta modalidad de vida, nací así, me acostumbré con una silla, bueno, está buenísimo, usémosla, veamos cómo podemos hacer que eso sea lo más ergonómico posible, para que, para que, sea, para que yo pueda estar un tiempo cómodo, eh, y bueno, nada, todo esto se va articulando y, y lo que viene maker también es maker, hacedor, hacedora oficio, que yo lo que veo es que hay mucha gente con oficio, mucha gente con ganas de fabricar cosas y que fabrica y me gustaría mucho poder transmitirle herramientas de diseño para que puedan potenciar todo su saber, no para que tengan que... Tirarlo, no, al contrario, para que todo lo que traen, toda su historia de vida, todo su conocimiento, ese aprendizaje que uno tuvo cuando tenía dos años, que vio a su padre hacer tal o cual cosa, o a su madre o a su vecino que lo incorporó y está en el inconsciente y ni siquiera uno sabe que lo tiene todo ese saber que trae de uno, bueno, después a través de, de, de ir aplicando ciertas cosas de diseño eh, pueden mejorar muchísimo todos los productos, todas su no sé, desde los muebles que tiene, herramientas, eh, bicicletas, vehículos, no sé, desde un gallinero hasta la manera de resolver un encuentro para que el techo vuelque bien el agua, eh, un sistema de recolección de agua, no sé, vajilla, eh, despensa, lo, para... estufas. <risa> Eh, hay tanto para hacer en, en ruralidad sí, que, que no te y alcanzan sí, los años Sí, sí, sí, por eso, bueno, de ahí un poco Rocío hablaba del código abierto que por ahí para los que mm. todavía no, no conocen tanto de esto es como eh, diseñar y abrir el diseño, digamos, eh, socializarlo que ese es un movimiento que se ha dado, se está dando con las tecnologías de... de de internet, claro. eh, entonces bueno, eh, eso y hace... Y... Es como la abuela que aprendía a hacer el punto arroz y le compartía a la nieta cómo se hacía el punto arroz y le decía, mira la manga eh, tenés que medir de acá hasta acá, ¿estamos? O sea, siempre fue abierto. Sí, debe ser muy uh -huh. moderno esto de patentar un invento, debe ser algo de sí. relativamente poco. Uh -huh. Eh, sí, el, hay, la, la, hay, una, hay una película, eh, no sé si la... Tal vez alguno, alguno la vio, El abrazo de la serpiente, una película colombiana, que si mal no recuerdo, era en blanco y negro, okay. es, eh, pero es bastante nueva. Y en un momento, eh, un, el personaje, que era un científico occidental, está en la selva con un chamán, y él, con un abuelo, y él, en el, es como que le una persona de la tribu le roba eh, la brújula, y él se enoja de una manera eh, terrible y cuando se estaban yendo del pueblito en canoa, el, el, el abuelo el, el sabio, le dice ¿por qué te enojaste tanto? Eh, y él le dice porque esta gente tiene un sistema de orientación a través de las estrellas, y si yo le doy la brújula, se van a empezar a orientar con la brújula y van a olvidar ese sistema que es mucho mejor que el que yo le puedo dar y el chamán le dice, vos no te das problema, que el conocimiento es de todos. El conocimiento está. No tengas no tenga miedo. Cada cual hace lo que quiere claro. y puede con ese conocimiento. Pero el conocimiento está y listo. Eh, así que bueno, eso vos, queda si un poco... la película? Me gusta esta sección de película. Creo que es <risa> El abrazo de la serpiente, es colombiana y es una peli okay. que está muy buena... En blanco y negro, pero uno es nueva, ¿eh? no, no es vieja. Bien. Es de... Bueno, uno se olvida que está vamos en blanco a una, y negro. Una, una sección. <ríe> el abrazo de la serpiente. Bien. Bueno, bueno entonces todo entonces, esto, lo, todo esto se ve también en, en el curso, digamos, para, para abordar un poco de, de, del, del curso de tus charlas. Sí, sí, sí, trabajamos. Eh, ahora hay un curso que está por salir sobre, que bueno, vos ya lo has visto, que es diseño en permacultura, eh, diseño de objetos en permacultura. Eh, entonces, bueno, se abordan todo este tipo de temas. Hay, eh, así como la permacultura tiene sus, sus principios de diseño, también a todos esos principios de diseño, cuando vamos a diseñar objetos, podemos... Eh, montarle un, una especie de, de, de anclajes le llamo yo para orientarnos eh, parte de eso les recomiendo que se bajen el librito crear y compartir que está en el instagram en el bio de instagram a los que quieran y es como ahí es como el núcleo ya con ese librito se pueden orientar para diseñar es el sistema que usamos los diseñadores para hacer desde un alfiler hasta un camión el sistema es uh -huh. el mismo. Lo que pasa es que después, ¿hacia dónde lo enfocamos? Si lo enfocamos hacia la industria o si lo enfocamos hacia un desarrollo a escala humana o, o permacultural, es como, le, como nosotros lo, lo, lo enfoquemos. Y bueno, y después eso trabaja con un poco una, una parte de investigación, una parte de concepto, que ahí eso lo anoté también de, de, de la presentación del video que me pasó Rocío, el tema de trabajar con conceptos, y después cómo articular todas estas cosas para que lo que en realidad se busca es, yo voy desde una idea a un producto que resuelva una necesidad ¿no? que tengo, desde una idea a un producto. Cómo ir desde esa idea al mejor producto que yo puedo hacer gastando la menor cantidad de energía posible. Y como así la permacultura lo plantea, es un sistema, la permacultura es un sistema intensivo en diseño y en conocimiento. Entonces, yo siempre digo, el diseño es inversión, porque uno, cuanto más sabe, más tiempo pasa aprendiendo a diseñar, después cada vez los productos los va resolviendo más rápido, con menor energía, y no solo eso, sino que va, va generando una comunidad. Una comunidad de gente que resuelve ciertos problemas. Un carpintero, un eh, metalúrgico, alguien que el ferretero, eh, donde uno se puede como apoyar, ¿no? Para ir a preguntar y a trabajar y a consultar. Eh, la idea es llegar, es make, es hacer, o sea, la idea es llegar, pero lo que yo siempre, lo que yo siempre digo es: eh, no es necesario saber hacer todo yo. No es necesario que si yo quiero hacerme una estufa rocket, eh, sepa soldar. Porque tal vez yo, esas, yo puedo cortar las piezas y, y puedo generar una buena relación con alguien y ya estoy ampliando mi comunidad y que me lo suelde. Lo que sí tengo que saber sí. es cómo pedirle que me suelde eso. Y ahí viene el diseño, y ahí viene la trazabilidad de la que hablaba Rocío también, yo lo anoté. Eh, algo que decía trazabilidad, que es como, como, bueno, un poco, por lo menos lo que yo entiendo desde el de diseño industrial, que tal vez eh, es diverso, de, de, no sé si es diverso de lo textil, pero trazabilidad es como poder yo comunicar qué piezas voy a cortar y qué piezas voy a vincular y dejar documentado y poder transmitir. Al menos eso es lo que, lo que nosotros también manejamos, como, bueno, también poder ese diseño en algún momento, abrirlo a quien quiera. Y que la otra persona no tenga que llamarme para pedirme la explicación, sino que mire un documento, un plano, un boceto, algo sencillo, y pueda entender lo que yo le quiero estar diciendo, con este idioma, eh, que es un poquito más técnico, que se aprende, pero es, es sencillo, digamos, eh, tiene sus, sus reglas. Al fin y al cabo es eso. Sí. Es re interesante cómo en esta, en esta posibilidad de generar objetos más eficientes podemos a partir de una dificultad que podría ser no saber hacer algo, verlo como oportunidad de gestar red con un vecino que sabe hacerlo y qué mejor que en el medio poder vincularnos con un lenguaje óptimo que permita que yo no le estoy pidiendo un coso, sino que le puedo indicar correctamente lo que necesito de él y que, obviamente, como que cada paso es súper efectivo, ¿no? Porque no perdemos tiempo en el lazo de comunicación, porque yo tengo súper claro lo que quiero hacer, el vecino es el que tiene el conocimiento apropiado para la soldadura. Y aparte te digo que no es complicado, en el sentido que solo demanda un poco de información, un poco de investigación y hasta preguntar, ¿no? Esto de acercarse a la persona. Vos sabés que, como experiencia personal, a mí, por en lo personal y creo que ha rocío también un poco, eh, cuando, cuando hacíamos circuit vending, cuando de pronto jugábamos con circuitos electrónicos y soldábamos, íbamos a la casa electrónica a comprar piezas, nosotros no éramos de ese mundo. O sea, de hecho, yo en la familia tampoco era un mundo, a no ser por mis abuelos, ¿no? Pero después ya no me crié en un taller, no me, no, no, no, mis padres no hacían cosas con sus manos, y todo lo tuve que aprender. El tecnicismo, o sea, ya ir a la ferretería, para alguien que, que no sabe exacto lo que puede ser ni un bulón, ni una tuerca, es todo un desafío a veces, no querés ni entrar a la ferretería porque ya ¿sí? en Buenos Aires te atendían como que si no sabías mmm, sí. ¿no? no Es como incómodo uy, ir a la ferretería a, a comprar y te venden cualquier cosa después. También Pero cuando hay... uno aprende un poquito, ¿no? Pregunta, aprende, investiga, le pregunta al vecino que sabe, ¿verdad? y vas con eso y le decís, necesito el bulón, la tuerca, número, tanto, tres cuartos, todo marcha perfecto. Claro. También sí, sí. reconozco que es muy buena estrategia hacerse amiga de la ferretera o del ferretero, eh, uh -huh. como ir con la humildad y decirle, mira estoy como tratando de resolver esta cosa, yo sé que es un invento y que no está hecho como se debería hacer, pero lo que estoy tratando de hacer es ver si yo pego esto acá y le pongo esto acá, cuál es la ficha que va en el medio y los une, y cuando uno va con amabilidad también es, es armónico y bello ser amable con el otro. Acá en el pueblo la ferretería es hermosa, por supuesto, todos todos vamos con algún invento, <risa> o sea, nadie está comprando algo, algo hecho, todos están... ¿Tenés tal cosa? ¿Para qué lo querés, viste? Es como, te sí. voy a hacer un invento, María ¿no? voy a ver cómo sale. Y bueno, sí, sí. Y, se y se copa, ¿no, Gloria? Sí, Gloria se copa, se y también copa. Eh, tiene como la data mapeada en la cabeza, en la que sabes que Me parece que el marido de Flora, en la rinconada, andaba investigando cómo hacerse uno de esos, viste, como si no te sale, hay un vecino que ya probó. Bueno, es que la curiosidad, y, o sea, yo, yo digo, es el arte de saber preguntar. Y en esto, eh, como en la primera parte de los proyectos de diseño, siempre hacemos investigación, ¿no? Y esa investigación es eso. Es, eh, yo, en general, un diseñador no sabe de lo, que, de lo que va a diseñar, en muchos casos, pero tiene una etapa de investigación. Por ejemplo, me ha tocado diseñar cosas que yo, no sé, un proyecto muy complejo que me tocó hace mucho fue una eh, pasteurizadora de leche materna para hospitales. Un producto súper complejo, donde había muchas cosas técnicas de hospital que yo desconozco. No tenía hijos, no sabía ni lo que era tener un bebé en la mano, no sabía nada, nada. Y y, y imagínate eh, una pasteurizadora de leche materna y una extractora de leche materna, esas dos cosas. Imagínate lo que tuve que, y bueno, pero es eso, es el arte de ir, a entrevistarte con la enfermera, preguntarle, pero entrevistarte en el sentido de no, sí, dígame esto, dígame esto, si no estar, eso que decís vos, Rocío, abrir el corazón a decir, mirá, yo la verdad esto no sé nada y necesito saber ciertas cosas, que es muy posible que vos ni siquiera me las puedas contar, que yo te voy a preguntar cosas, pero lo voy a ver, o lo voy a percibir, o voy a deducir de lo que vos me contaste. Entonces, ese arte que se va moviendo, es, se va haciendo conforme uno va teniendo proyectos de, de, de hacer cosas. Entonces, sí, ahí va entendiendo cómo decirle... Las... Sí, bueno, es eso. Eh, como ir desmenuzando la información que uno necesita, porque información hay. Hasta YouTube, información hay. La pregunta es, ¿cómo llego yo a la información...? Que necesito para eso, porque por ahí mañana estoy con otra Dentro de dos meses estoy con otra cosa. Entonces, ¿cómo averiguo yo si esa máquina que me van a prestar corta un ángulo de 45 grados para cortar el tubo para hacer la rocket? Eh, bueno, y ahí, ¿cómo se será? Y bueno, eso es un corte inglete. ¡Ah, inglete, Bien, bueno, por ahí quedé como un que no sabía algo, pero no pasa nada, porque uno va aprendiendo y va armando y va armando esta red. Eh, esta red de gente y que, que a uno una... ya lo conoce. <ríe> y sabe que va a preguntar Que ya sabes que le podés preguntar, che, estoy re perdido con esto, te quiero preguntar. Ahí de, de lo que venías hablando, como de yo lo veo como un proceso de diseño, ¿no? El, eh, veo que juntar información y hacerme preguntas es parte. Eh, a veces es la, en la parte del principio de tener una idea y saber a dónde voy, pero todavía necesito un poco más. Las preguntas me salvan, me sacan como ese plano oscuro en donde eh, las respuestas me traen luz, ¿no? Claro. Y a la vez en, en el desarrollo de la idea, ¿no? Como si hablamos de la, estábamos hace un rato estaba citando en, en una prenda a la cosechera, eh, como no animar, no dejar eh, las cosas por sentado, como ah esto es así a esto me lo pongo así, y no parar de cuestionar y pensar que puede haber una otra manera, que en general es la que a mí más me, en, en niveles de diseño, la que más me, me motiva a entender que puede haber otra manera de hacer las cosas, otra manera de vincularnos con los objetos, y otra manera, de, de en este caso, de vestirlos. Eh, algo que, que fue lo que dio como origen al diseño de la cosechera fue si yo estoy tan enojada con todo lo que ha generado la industria textil, ¿qué hago haciendo ropa? Y, y me parece que realmente necesitaba esa prenda. Eh, año a año, toda la familia se deforma, todos los suéteres, porque venimos cargados. El gesto es este. <risa> el de cargarse la manzana así, hasta el fin. Eh, Toda la familia, o sea, cualquiera que esté a tu lado y hay un manzano para cosechar, es útil para que coseche. Eh, y, y ahí lo conecto también como con todo esto que vos contabas, cómo de repente muchas soluciones de diseño, o muchos puntos de inspiración, tienen que ver con toda la vida que viviste. Eh, claro El haberme acordado que eh, alguien le decía, no sé, nosotros le decíamos la guayita, porque había alguien en mi familia que un día me dijo que eso era la guaya, Hacerse ese gesto de juntar, y ya está. ¿Qué es? ¿De dónde viene? ¿Quién lo dijo? No estoy muy segura, pero sé que viene de por ahí. Claro. Y, y me parece que también son esos objetos diseñados con tanto sentido, que generan que, que no sean desperdiciados ni descartados nunca. Porque claro. son parte de una vida, de una biografía, y eso tiene como un vínculo re poderoso con el, con el que lo usa en términos de, de este maker inquieto que no puede parar de hacer, ¿no? Que ese hacer tenga mucho sentido es re importante. Claro, es que ahí es donde, ahí es, eso es el punto clave. Eh, un punto clave, uno de los puntos claves, porque el hacer sin sentido nos lleva al hacer basura, o sea, a hacer desperdicio, digamos, a multiplicar ciertos objetos que no se van a usar, eh, que no se van a usar nunca. Yo me acuerdo cuando mi mamá, cuando yo era chico, que mi mamá tenía una multiprocesadora, que era un producto que llevaba, costaba tanto lavarlo que nadie lo quería usar. Eh, servía, sí, para muchas cosas, pero yo yo me pregunto la cantidad de multiprocesadoras que han quedado en los eh, armarios de la gente que al fin y al cabo la ha tirado porque no la ha usado o porque la usó cinco veces entonces ahí viene todo esto de bueno, es necesario y ahí es, ahí es donde está el desarrollo personal y el trabajo profundo de cada maker, de cada... ¿es necesario emprender esta tarea de diseño y de, de desarrollo y ¿Y hacerlo? ¿O puedo resolverlo, por ejemplo, con una conducta? Y ahí ya entramos en algo que me encanta, que es el diseño, in, que yo le llamo diseño inmaterial. Si vos diseñas una conducta que es efectiva, tal vez no necesitas un producto. Y esa es la gran ah, no. la, la gran profundidad filosófica, es cómo generar vacío, que es lo que necesitamos. <risa> vacío y silencio, porque hoy estamos muy saturados. Bueno, ¿se puede generar a través de desarrollar productos? Yo creo que sí se puede generar a través de hacer y fabricar con la clave que das vos, Rocío. Preguntarme bien, ¿es necesario esto? ¿Lo voy a usar? ¿Lo va a usar la familia? ¿Lo vamos a realmente utilizar? ¿Se puede compartir? ¿Se puede, si yo no lo uso, lo puede estar usando otro? Bueno, ponernos mucho en eso, en que al fin y al cabo es lo que dice la permacultura sobre el gasto energético. Eh, si no desperdiciar energía. Sí, y bueno. el uso de recursos renovables, ¿no? El uso de, de Algo renovables. que se usa y, y se multiplica con su uso o, o, o cada vez es mejor con su uso, buscar en uh -huh. el ecosistema cosas que, que, que eso que uno hace también lo, lo inyecte de poder, ¿no? Claro, sí, sí. Me, me parece, sí, yo, bueno. pero es impresionante lo que estás diciendo. Bueno, es, es un. <risa> A ver, digamos, es, es algo que entiendo que eh, mucha mucha gente lo está pensando y cuando, cuando uno, como que uno también es un canal de, de, de, de, de estamos todos vinculados, digamos, un canal de, de por ahí bajar a tierra algunas cosas que están en el, el conocimiento colectivo y, y entiendo yo eh, que como que, Tal vez es porque como ser humano tengo una mente dual, pero lo que yo veo es que hay como dos caminos que se están profundizando y uno es el camino del retorno a la Tierra, pero no por, por, por obligación, sino por, por decisión propia, por, por, por darse cuenta de que, de que este es el camino. Y hay otro camino tecnológico consumista muy industrializado que se está alejando. Y son esos dos, esos dos cuando hay personas pensando en cómo llegar a Marte, hay otras personas pensando en cómo resolver un baño seco. Eh, desde mi punto de vista, el sí o sí en algún momento cuando el petróleo empiece a bajar, o por lo que sea, se vuelve al orden natural, porque no hay eh, la Tierra tiene su, su, su, su, sus cánones y sus patrones de, de, de, de conducta, y cuando uno se aleja de esos patrones de conducta, eh, o sea, queda fuera de sistema, como bien dice. Eh. esas corrientes como que se, se terminan difuminando, aunque parezcan, eh, que hoy parece como un orden imperante, ¿no? Pero entiendo de, de, de, de que todo lo que es permacultura es que tenemos que seguir como caminando este camino que es el camino sincero, verdadero, y es el camino eh, del de, de, de, de orden natural, de la tierra, de, sí. de, de entender los patrones del lugar donde estamos viviendo y donde próximas generaciones van a vivir. Si esto como bueno, nos ocurrió hace poco, eh, yo les cuento, yo estoy en, en La Plata, eh, vivo en un primer piso, tengo una terraza grande que estoy intentando empezar a, a, a hacer alimento y todo ese tipo de cosas, pero estoy recién en, en un punto súper incipiente y pongamos una hipótesis de que esto de la pandemia eh, se extendía mucho o no sé, estaba frenado mucho más, quienes tienen más posibilidades de prosperar son ustedes, que yo y mi familia. Y es la verdad, porque ustedes ya tienen un sistema de alimento, un sistema comunitario, un sistema... Entonces, eh, muchos, eh, de hecho en, en Ecovilla Gaia, cuando hacíamos el curso de permacultura, planteaban ciertos futuros posibles y nos contaban sobre cómo cuando en, en Roma se, se, se mmm, cortó la cadena política eh, de orden de mando, la gente murió en la ciudad por no saber qué hacer, básicamente, en Roma. Murió sentada, básicamente. Como te del colapso, eso se estudia mucho en, en como, como eso, teorizar el, el colapso de, de las civilizaciones. Eh, yo lo que veo, en unión con lo que venías diciendo, de esto del camino, el camino de la permacultura, también lo veo como un camino esperanzador, dentro de todo el radio posible de situaciones a futuro que pueda haber, a mí la permacultura me da esa visión, como dijiste vos recién, ¿no? esto de que, de que la naturaleza siempre te termina retornando, siempre termina volviendo, ¿no? cierra sí. su ciclo, y eso también lo dice Holgrim en, en el libro, en su libro lo dice cuando nombra, por ejemplo, la raza de los perros, ¿no? como nosotros podemos hibridar especies, generar razas, pero solo si mantenés la raza entre esa misma raza, va a seguir así intacta con, con ese diseño que, que uno hace. Pero cuando ese perro se juntó con otro perro, o lo que haya sucedido, siempre la, la, eh, como la genética que prevalece es la genética más pura, la más natural, la más... sucede con los árboles, digamos, los árboles, los hijos sí. de aquel frutal que está re bueno, no es lo mismo si, si salió de abajo de la tierra, digamos sino que es una adaptación, tiene otro sabor... Si vos querés la manzana perfecta, la tenés que ir diseñando y vas como, como ahí tocando un poquito, pero siempre el, el manzano va a querer ser silvestre, sure. siempre va a querer retornar. Lo mismo nos pasa a nosotros, y ahí es donde está la esperanza, porque uno dice, bueno, eh, qué sé yo, el maíz transgénico, y en un momento el maíz transgénico, cuando no puedan seguir con eso, porque no les dan más los, los, los, las fuentes, cuando eso se acabe el maíz va a volver a, a su estado natural. Y eso me da mucha esperanza. Sí, el, a mí, por ejemplo, en relación a esto, y citando el libro de Holgrim, que, que es ese, un paso más allá de la sustentabilidad, creo que se llama así, eh, el último, ese grande, eh, él en un lugar cita y dice sistemas de soporte humano de baja energía. Eso es lo que yo enseño a diseñar. No lo transmito así porque por ahí resulta súper complicado para la gente que no viene de esto. Claro. Pero si lo analizamos, es un sistema, no es uno. Es un sistema, ¿por qué? Porque donde yo empiezo a pensar en sistemas, ya estoy en resonancia con, con la permacultura, Ya puedo compartir, eh, sé cómo manejar, por ejemplo, un sistema basado en 80% de cierto tipo de madera. Yo ya sé cómo se corta esa madera, cómo se maneja, cómo se estaciona. Hay mucho saber que puedo aprovechar y sistematizo. Hago muchas cosas con el mismo material, entonces ya ahorro energía. Ahí estoy hablando de sistemas. Después habla de soporte. ¿Por qué soporte? Porque los productos son soporte para que la vida se exprese. No son el ki de la cuestión de la vida. El ki de la cuestión de la vida es biológico y está relacionado a vivir. No a ser vivido por un objeto. Entonces, él dice soporte. Es un soporte. No te creas que si te regalan un juguete lindo te vas a divertir. No. Un juguete no. es un juguete, no es un juego. Después vos tenés que hacer el juego con ese juguete lindo o con una cuchara vieja, como hacen los niños. Entonces, él no. tiene sistema de soporte humano para comunidades humanas, y después de baja energía, que gaste la menor cantidad de energía posible en su diseño, en su fabricación, en su utilización y en su reciclaje, digamos, su re reincorporación. Entonces ahí eso sería esa frase de Holmgren para mí define si, si la gente quiere, eh, si uno está en permacultura y quiere empezar a diseñar productos o sus objetos y quiere empezar a diseñar sistemas de soporte humano de baja energía... Eh, Ahí es donde está esta clase de diseño, diseño maker, diseño para los oficios, eh, diseño y permacultura, diseño en relación al orden a escala humana. Para saber más información acerca, acerca de esto, van directamente a tu biografía de Instagram, ¿no? Sí, sí, sí, que me escriban, me escriben a Instagram, eh, Facebook, Instagram, lo que quieran. Estoy, tengo un... un eh, podcast que arranqué hace poquito se llama Corazón Maker eh, y pronto está por salir el YouTube. Eh, así que donde ahí en YouTube voy a estar volcando, eh, YouTube va a ser para volcar mucha información, eh, mucha teoría y práctica para que la gente que, que quiera, va a haber recursos, recursos para cada uno que empiece a empezar a eh, que quiera empezar a hacer sus propias cosas y a, a que le pique el bichito de este del diseño. Eh, porque hacer, eh, uno ve mucho en YouTube, carpinteros, cómo hacen, son fantásticos, la verdad. Y si uno le pica el bichito de, bueno, previamente al hacer hay un paso anterior al diseñar, bueno, ahí estamos nosotros apoyando como ese, ese, ese paso. Así que... Buenísimo, nada. Mauri, Ahí pregunté si, si alguien quería hacerte alguna pregunta y Raquel nos pide recomendaciones de lectura. ¿Querés tirarte unos libros recomendados y yo los tipeo para que queden escritos? Eh, a ver... ¡Uy, ¿Tenemos qué, qué pregunta! ¡Me mataron! Acá que a lo ver. Toda la bibliografía en general que, que yo puedo tener o haber eh, recibido está más vinculado a la industria que a esto que yo estoy proponiendo. Eh, la verdad es que no sabría qué recomendarle. Porque. El de Holgrim, ¿cuál es? El ¿Permacultura? De es, el sí, de permacultura, permacultura, el libro de Holgrim, ese sí. Eh, porque ahí. A ver, la permacultura es un sistema de diseño. Entonces, el diseño de productos tiene más o menos la misma resonancia que eso. Pero. Eh, webs, puedo pasarles, sí, puedo pasarles de YouTube, eh, de, de Makers, por ahí, eh, que yo sigo, eh, un Martín Calcaño, sigo, Calcagno, se escribe con GN n Calcagno, eh, sigo otro pibe que se llama Ochoa, figura, busquen Maker Ochoa. Y si no, yo puedo escribírselos, buscarlos y, y pasárselos y, no sé, se los piden a ustedes o algo de eso. En general, miro mucho, yo uso mucho YouTube. Eh, miro, por ejemplo, muchos mucho japonés, japoneses... Eh, los vietnamitas, los vietnamitas son tremendos, son una cosa que uno los ve y... ah, Hay uno... Que está muy bueno, que se llama Primitives Technologies, Tecnologías Primitivas oh, bueno. él, fue primero, bueno. él fue primero en esto de filmarse, él se filmaba con, con una cámara cassette Y se filmaba haciendo sus prácticas así en la selva Y fue uno de los, de los pioneros, bajale a las moneditas Nino se escucha muy fuerte. Fue uno de los pioneros en subir a YouTube y después vinieron los vietnamitas a mostrar algo que está dentro de la costumbre de ellos, en realidad ellos están exponiendo, digamos, su cultura y ahí es donde uno se siente tan identificado y dice, wow, qué impresionante moverse así, diseñar así eh, resolver así en, en naturaleza claro. es, es un poder casi Sobre es hermoso. sabes qué quiero preguntar? Hay, sí. Algo re personal eh, ¿Alguna herramienta que la sientas como imprescindible, o tu herramienta perfecta, o la que más te guste. La que tenés en el cajón más cercano. <risa> eh, a ver, yo te voy a dar, te voy a dar pa, eh, parámetros que tienen que cumplir para mí las herramientas. Bien. Eh, Bien. Privilegiar la herramienta manual. Privilegiar, mm. no quiere... A ver, yo no soy un... Eh, Trato de no totalizar, digamos, esto no, esto sí. Digamos, si tengo que usar una sierra circular y es la mejor, ¿por qué? Porque necesito cortar sí o sí a 90 grados y porque necesito cortar muchas cosas, buenísimo. Ahora, recordar esto, lo eléctrico eh, también te ata re, al requerimiento eléctrico, digamos. Entonces, cuando no hay electricidad o cuando hay poca electricidad, eso no se puede usar. Eh, por ejemplo, si tuviera que tener un molinillo de café, trataría de tener un molinillo de café manual y no uno eléctrico. Una cosa que me parece muy loca, los ralladores de queso eléctrico, eh, <risa> que proliferan y que eh, son, o sea, se van a quedar sin, sin uso cuando no tengas electricidad, cuando se corta la luz, eh, privilegiar lo que es manual. Eh, privilegiar eh, lo, que, eh, los, lo que puede ser eh, usable por varias personas. Eh, también ese tipo de, de cosas que se puede como prestar y eh, fácil. Eh, lo que usar, lo que sea fiable, en el sentido de que sean tecnologías... Eh, de fácil reparación por ejemplo tiene un motor eléctrico que yo consigo el bobinado en la ciudad eh, que no tengan piezas que requieran eh, que no se que si se rompe esa pieza no se puede volver a usar que sean de fácil reparación esas son como, como mi, mi, mis, mis puntos fundamentales eh, la herramienta más potente que yo tengo es mi biología esa es la herramienta más potente que yo tengo para experimentar en este 3D. Esa es la herramienta más potente. Después uso muchísimo el lápiz, el papel y la boca. Hablo con todos. Les pregunto, haría escucho, <risa> los consulto. Los consulto los ¿Qué harías sin un lápiz entonces? ¿Qué ¿Eh? harías sin un lápiz? Algo, o sea, usaría la boca. Algo, o sea, la comunicación, después el carbón es lógico, la comunicación. Eh, bueno, un diseñador es un comunicador, comunica a través de un producto, ese es mi, mi poder. Después lo demás, eh, se, hoy la verdad es que hay, eh, al haber eh, bajado de precio muchas herramientas, eh, cuando era chico un taladro, que yo les contaba, eh, eh, lo tenía una persona en todo el barrio y hoy tiene un taladro cada persona, en exceso, digamos, de nuevo. Eh, pero bueno, eh, ese tipo de herramientas ayudan muchísimo. Eh, taladro, moladora, manual, taladro, manual, pistola, atornilladora, manual. En lo que sí o sí es eléctrico y después, obviamente, lo, lo que es serrucho, sierra, eh, nada, todo ese destornillador de inviertan, si pueden, en herramientas porque, eh, nada, nos, hace, nos sí. hace posible muchas cosas que sin ellas no. Totalmente. Que ¿Vos, ¿Vos viste qué, qué, qué unido que va todo esto con lo económico? Porque cuando uno, justamente, invierte en una herramienta que esté investigada, como dijiste vos, que se puede reparar fácil, que no requiere grandes cantidades de energía, repercute en lo económico también eso. Claro. Es como, como en el auto ¿no? Prácticamente. Eh, entonces, eh, bueno, justamente nosotros tuvimos una clase número cuatro En la que esto que vos estás hablando El hacer con nuestras propias manos, los oficios Y todo eso fue unido con lo económico Porque bueno, también es una de las formas de empezar Cuando uno va hacia la ruralidad Lo primero que hace es comprar herramientas, por supuesto Y ahí el dinero está bien puesto siempre Porque claro. digamos, por generaciones hay herramientas Mientras esas herramientas son adecuadas eh, y, y aparte uno empieza a hacer gracias a eso Porque sin herramientas es muy difícil hacer Eso es algo también que pasa mucho en las ciudades a veces uh -huh. Que no todos tienen, digamos A veces ni un taladro, como dijiste vos eh, Y bueno, y cómo sí. va cambiando la tecnología También está bueno adaptarse, ¿no? Eh, lo que contabas vos, de chico el taladro era algo que lo tenía un vecino Y se prestaba a la comunidad, está genial eh, y de pronto hoy en día hasta ahí taladro a batería, y una mayoría de personas lo tenemos, digamos, en el sentido de que es una sí. herramienta casi imprescindible que sea batería, porque nos permite movernos por el campo, trabajando sin necesidad de llevar un alargue, que sería ridículo. Sí. Eh, sí sí Y bueno, ¿cómo agradecemos eso? ¿Y sabés que hablamos hoy con Rocío en un momento? ¿Cómo de pronto eso se vuelve un lujo? ¿Qué Ajá. relación a veces tiene... Esta, esta ayuda, ¿no? Este tener la herramienta, tener la tecnología, cuando no la tenés, es como que la, la supervalorás, y tenerla es parte de un lujo, y de ahí viene esto del cuidado, viene esto como de supervalorarlo. Y también sí. que la herramienta viene como a formar parte dentro de la cadena de diseño. La herramienta es, es como tan materializadora como la idea, de alguna manera. Y esa herramienta que para muchos, o al menos en nuestra biografía, fue un capital de ahorro, eh, es la que permite también una proyección de ganancia, porque esa herramienta nos estaba ahorrando tiempo, nos está haciendo ganar dinero en el caso de las máquinas de coser, nos, o sea, un montón de cosas. O sea, mis máquinas de coser son las de la tía abuela de Mariano todavía. Entonces, claro. eh, es como que tenemos una, una línea de biografía de herramientas también que, que es reinteresante porque, no sé, yo cuando veo mi herencia, veo ahí, ¿no? Con mis hijos. Lo que ellos están vivenciando conmigo es a su madre creando cosas a raíz de usar distintas herramientas. Uh -huh. En el taller, en el campo, en el baño, en el piso de arriba. Te independiza. Una herramienta claro. te independiza también. Sí, Eso es sí. muy importante. Sí, Vos sabés que, que yo sueño con una herramienta cuando, cuando te hice la pregunta de la, cuál era tu herramienta, eh, sueño con una herramienta que es parecida al hacha que tenían los africanos, que va más en punta. El hacha esa es como más como un, una especie de cincel, eh, y que, claro, tiene doble función, porque vos lo podés hachar árboles, pero también lo podés usar de asada. Entonces podés Ajá. cultivar y trabajar con árboles las dos cosas a la vez. Tres. Eh, también lo usan para hacer los yembés, los tambores, para desbloquear el árbol adentro. Eh, sí, bueno. en general la multifuncionalidad es lo, lo que más eh, ayuda en esos casos. Multifuncionalidad, que te sirva para varias cosas, que sea de la medida adecuada, porque uno muchas veces quiere comprar el más grande, y es tal vez eh, el hacha, esa, vos necesitabas otra, no la más gigante, por ejemplo, alguien, ¿no? Digo, uno tiende a querer comprar lo más, y, y eso más muchas veces, eh, sí, si necesitas, si vos usás mucho la, como la, la, la, una pistola manual, no tiene sentido comprarte un taladro de banco. Eh, eh, pero el que usa, que tiene que sí o sí perforar a 90 grados porque corta todas maderas así y necesita un taladro de banco porque cuando se pone de costado la perforación le queda inclinada entonces el saber un poco el resistir el impulso a ir y comprar sino investigar un poco, diseñar un claro. poco su, su, su kit de herramientas, eh, de nuevo es lo que te, te, te ayuda a, a a tener lo más efectivo, lo más apropiado, ¿no? Me parece. Me encanta. Pero, bueno, es... Gracias, Mauri, me encantó toda esta charla que tuvimos. Hermoso, bueno. y podemos estar horas y horas. ¿Me <risa> cerrar con algo? ¿Cómo? ¿Querés cerrar con algo que te haya quedado? ¿Querés como vamos a, a sí. cerrar? Porque el otro día tuvimos problemas también con el archivo y video, entonces como que si, si ponemos un tiempo, más o menos. Para no perder yo, esta charla que está hermosa y que, Lo que hay quería sacar, que eh, lo que quería decir, dos cosas. Primero, que yo no sé cómo cortar. <risa> así que me tienen que sacar el Sacamos. <risa> eso, eso, eso básico, así que pueden sacarme cuando quieran. Eh, pero y después otra cosa chiquita que mm, hace mucho tiempo. Eh, eh, a sábado, a Ernesto Sábato, escritor argentino, lo entrevistan en una entrevista que está en blanco y negro y todo, y él habla sobre los kibú eh, en Israel que lo mandaron a ver los, los procesos de cómo era un kibú, que según entiendo, es como una, un, un germen de lo que son las ecoaldeas. Eh, y, y alguien eh, que viajaba con él le dice: Sí, pero los kibú no sirven porque un zapato hecho en un kibú cuesta 10 veces más que un zapato hecho una, en una fábrica. Y él lo mira, Ernesto Sábato, y le dice: ¿Y quién le dijo que el objetivo de los kibú era hacer zapatos baratos? El objetivo de los kibú es hacer seres humanos de verdad. Entonces, eh, a no perder el objetivo. Al seguir caminando y al mantener esta, esto que hemos hablado del orden natural y siempre tratar de darse cuenta cuando uno se acerca al orden natural, ahí está el camino. Cuando uno se aleja del orden natural, ver cómo puede retomar la, el caminito. Eso, Me nada encantó. <risa> Muchísimas gracias. gracias. Bueno. Gracias. Nos vemos la próxima entonces. Muchas gracias por tanto, todo por el espacio por la oportunidad. Gracias. Por favor. De corazón. Un placer. Fue un placer. Bueno, gracias a todos también los que están conectados, que nos mandaron mensajes, hoy estaban todos en llama. <ríe> Muchas gracias por acompañarnos. Y bueno, nosotros continuamos acá en la casa, haciendo tareas del hogar. Ya se fue el sol, así que las tareas tienen más que ver con la leña, con el fuego y con un plan de cena riquísimo. Y tenemos, mira, un pedazo de torta que se hizo rocío en el horno hace un ratito. Así que bueno, <risa> a merendar un poco y a seguir cada uno con sus cosas. Gracias. Gracias, buena tarde.